El puente saeta es como la definición de, de currada gráfica, ¿sabes? Decidme que esto en un juego de 2D no es una maldita pasada. Mira, mira, mira, tío, mira, mira. Barcos, tío. ¿Cómo se curraron este juego normal que sea de los mejores de la franquicia? O el mejor, prácticamente, el mejor. Algunos centímetros más tarde. O sea, es que casi ni se ve el maldito personaje aquí. ¿Qué esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Blanco, Turnilock y bienvenidos chicos a otro capitulazo. Hoy chicos me gustaría avanzar muchísimo a ver si somos capaces de vencer a todo el Team Plasma y llegar a la próxima ciudad porque estamos muy atrasados, tengo que darle mucha caña, eh, los demás van todos, no sé, ya algunos han pasado el loque, algunos están ya farmeando objetos, o sea, es que es verdaderamente increíble, así que... Vamos a darle mucha caña, que por cierto, me he cortado el pelo, me lo ha cortado mi novia, y creo que ha quedado bastante bien para lo que podía haber pasado, ¿vale? Para lo que podía haber pasado. Y poquito más, me pongo los cascos y empezamos. Por cierto, por cierto, eh... ¡No, peluche, ¡No, peluche. ¿Os acordáis de Albi, chicos? ¿Os acordáis de Albi, el Dragoner, el starter de la, de la generación anterior, bueno, de la generación del Let's Go Shiny Lock? Pues aquí está, chicos, me lo he comprado Me gustaría ponerlo aquí para que se vieran los vídeos Aquí como enroscado en, en la silla Pero bueno, eh, ya lo pondré, ¿vale? Lo tengo aquí, aquí preparado para, para todo ¡Vamos allá! Empezamos con eh, enseñaros que he leveleado, chicos A Sofá, ¿vale? Sofá ya está en el equipo La verdad es que tiene unas defensas malísimas no sé si tendrá malos Ips o algo por el estilo, pero tiene un ataque y un ataque especial de locos, además de su velocidad, que ya es un Pokémon bastante rápido. Ha aprendido Nitrocarga, que no está nada mal, y Onda Trueno creo que también ha aprendido, así que guay, bastante guay. Y poco más, vamos a continuar, nos vamos hacia el bosque directitos porque se viene la parte del evento del Team Plasma. Eh, me gustaría ponerle el primero, si sí, ya está el primero, así que activamos el Zaori y let's go. Bosque Azulejo, ok, entramos chicos. Al bosque azulejo. Oh, la música. Oh, la música del evento del Team Plasma, chavales. Y está aquí Camus. ¡Hola, Camus! Por cierto, hay dos caminos que atraviesan el bosque azulejo. Uno lo cruza en línea recta y el otro atraviesa en el corazón de... Ok. yo voy por aquí todo recto a ver si los alcanzo. Y en caso de que no los encuentre, bloquearé la salida para evitar que se escapen. Ok. Venga. No sé si uno tiene que. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Adiós, crack. <ríe> por favor. Eh, vale, combate doble. Eh, sí, venga, va, vamos. Sin miedo, sin miedo, chavales, que tenemos un... Equipazo. Un, dos, tres, cuatro, sigue pu Puñetazo, puñetazo, pero niña. Pero niña. A esa edad, a esa edad, no sé. ¿Qué puñetazo? Saltar a la comba, ¿no? O, yo que sé, o jugar al fútbol, pero... Pero nada de... Nada de puñetazos, gemelas, dos Pokémon. Sí, si, igual Este es el juego de la originalidad, eh. Es increíble. Pues ojo, ojo que se viene la doble nitrocarga, chavales. Nitrocarga por aquí. Y nitrocarga por allá Pum pum Fácil Y nitrocarga En teoría es pum pum ¿No? Pum pum Pues ya está Pum pum y pum pum Es pum pum Hasta luego Vale aquí Uh Empieza lo bueno eh. Empieza lo bueno Oh Yuri tiene objeto ¿Qué es? anti <ríe> Yuri lo sabe <ríe> Yuri sabe que aquí te pueden envenenar Así que coge y me da un antídoto el crack pues venga, vamos a contra el Team Plasma ¡Hola, pesado! ¿Qué pasa? Pero hay que ver qué incordio de criatura Vamos a darte una lección para que nos dejes en paz Primer combate contra el Team Plasta O Plasma, que siempre me equivoco eh, Un Pokémon Sandile ¡Oh, este le quiero, tío! ¡Este le maldito quiero! ¿Tiene intimidación? ¿Tiene intimidación? Dime que no ¡Oh, sí tiene intimidación, chavales! Pues cambiamos Vamos con... Ambrozi, le intimidamos Cuidado con Sofá, ¿vale? No me da mucha confianza Sofá en sus defensas. Hay que ir con mucho cuidado. Si vemos que podemos ganar el combate, lo dejamos. Pero si no, cuidado, ¿eh? Tormento. Vale. Me da igual. Represalia. Tío, ¿cómo me repito haberle quitado placaje? Porque Represalia, vale, está guay. Pega muy fuerte. Pero 5 pps, tío. Es que me dura poquísimo, ¿eh? Sí, tengo derribo. Ok. Pero derribo falla y esas mierdas. Placaje, no. ¡Oh, qué pena! Yo no sé el que lo tiene. Va. Hay que buscar el cráneo, ¿eh? Voy a poner el, el Zauri porque fijo que por aquí hay objetillos. Otro combate. Eh. Pues venga, vamos allá. ¡Hola! Señorita. Eh, ¿están buscando algo por casual? ¡El faldito cráneo, tío! ¿De qué era? ¿Un Dragonite, no? Creo que era algo así. Un Pokémon. ¡Purloin! Vale. Pues yo creo que esto lo puede hacer sofá. Onda Voltio. Ahí te lo comas. Y. ¡Uh! ¡Ayuda! Muy útil. Muy útil. Ataque rápido, hasta luego. Easy peasy. Lo siento mucho, pero no... Ya, sí, ya sé que no lo tenéis ninguno de vosotros Sois muy pesados Vale, hubo uh, objeto aquí Objeto por aquí No, por aquí no, está por ahí Vale, vamos a coger este objeto lo primero Raíz grande Ni tan mal, eh Ni tan mal Eso es para absorber ese tipo de, de movimientos Vale, vamos a coger el objetillo este que está por aquí Bueno, primero este super Nice Nice Y aquí, por aquí hay un objeto Aquí, vale, perfecto Eh, hola Miniseta Llevamos dos minisetas Esto se puede vender Nos puede ser útil Y es por aquí, ¿no? Si no me equivoco Vale, hay más combates, tío Hola, crack ¿Tú qué quieres? Soy una forma de conocer El punto fuerte de mis Pokémon Combatiendo, vamos Dos Pokés Venipede Tío, este no estaría mal Pero... Meh Nitrocarga Es que la probabilidad de Que saliera tampoco Era muy alta Lo matamos de un golpe Perfecto Punto to... Punto tóxico, chavales Punto tóxico primer envenenamiento Timbur Onda Voltio A ver cuánto le quito ¿Lo mato? No lo creo mm. Foco... Vale, foco energía Perfecto Onda Voltio Venganza eh, Habría que curar este envenenamiento ¿Vale? Pero solo se puede hacer en combate No se puede hacer fuera de combate Esto es algo que tenemos que tener ahí Bien grabado a fuego Porque si no Se nos puede complicar Repelente dejado de hacer efecto Tío, ¿en qué generación Empezó lo de ¿Quieres usar otro repelente, crack? Porque es bastante útil No lo voy a negar Además aquí Que te obligan a quitar el maldito Zaori Oh, oh, objeto Antídoto. Tengo 200, tío. Son dos. ¡Oh! Surprise, motherfucker. Vale, aquí había un objeto. No sé dónde, pero lo había. Aquí, miniseta. ¿Qué problema tienen con las minisetas, tío? ¿Esto es combate? No. Subimos. Oh, oh, sí, venga, va. Vamos con W. ¡Hola, crack! Oh, ¿cómo has conseguido llegar hasta aquí? Yo te entenderé te para que mis compañeros puedan escapar. Sabéis que no van a escapar. Entonces, ¿para qué, pa qué hablas? ¡Patrat! Pues mira, ¿quiere ver a Patrat? Toma su evolución. Tío, ¿cómo puede ser que en un gimnasio te saquen a, a, a la evolución de Patrat? Y aquí no te saquen a la evolución, es absurdo. Represalia, pum pum. Easy. Hasta luego, crack. Pues ya estaría. Bajamos por aquí. Estamos cerca del final, yo creo, ¿eh? Objetillo. ¡Hierbalazo! ¡Oh, mama, ¡Hierbalazo es clave! ¡Ostras! Pues ni tan mal. Pero este objeto de aquí no lo puedo coger, ¿no? ¿Cómo se llega hasta aquí? No tengo ni idea. Pero ni idea, ¿eh? Por aquí no no puedo, no puedo. No sé. Ni, ni, ni idea, ni idea. Pues por aquí vamos. Vamos para acá. ¡Más Team Plasma! ¡Hola! ¿Qué pacha? ¿Otra vez tú? eso significa que has derrotado a todos mis compañeros? Pero ¿cómo es posible siendo tan joven? No me queda otra. Yo seré tu oponente. Compañeros, creo que es el último combate contra el Team Plasma. Que ya, ya, ya va siendo hora, ¿eh? Ya va siendo hora. ¡Oh, my God! Tres Pokés. Patrat, ok Pues represalia fácil Hasta luego Algo más, Patrat Están abonados, eh, triturar Hasta luego, y algo más Sandile, intimidación ah. Inti ¡Oh! Como odio los intimidate Ambrosio, para intimidar Si, sí, él intimida yo también Aquí, nada de tonterías, tormento Tormentame lo que tú quieras Represalia Es que, tío, es que reviento, eh es que reviento, tío. Quiero aprender super diente. Esto es lo que quitaba la mitad de la vida. Pero. pero, pero, pero, pero, pero, pero. O sea, está bien, pero no sé cuánto de bien. Rayo confuso nos puede servir. Voy a dejarle así, yo creo. Aunque espera, si me sacan alguno muy, muy bulky. Nah, así se va a quedar. Sé que puedo arrepentirme de esto, pero bueno. ¡No quiero! No aprender, gracias. Perfecto. ¿Y ahora qué? La turra, ¿no? ¡Oh, el cráneo! Perfecto, chicos, cráneo de dragón. Es un dragonet seguro, obviamente. Y se viene la turra. ¡Woohoo! ¡Se viene la torre. ¡Qué turra! Dios mío, no estoy leyendo nada, pero es que es increíble. Vale, se pira. Madre mía. Madre mía. Y otra turra ahora, de amiguismo. Espero que sea muy pronto. Vale, el gimnasio de Ciudad Porcelana, que lo tenemos que hacer ya de ya. ¡Eco! He estado preparando el, el, el carne de dragón que llevas. Y se lo damos. ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta luego! Venga, crack. ¡Uy, oh, me da una piedra! Bueno. Bueno. No la quiero porque no puedo conseguir a Muna, que es el único que evoluciona con piedra lunar. O eso, creo. Así que podríamos incluso venderla. Pero bueno, me aseguraré antes, ¿vale? Por aquí se acaba el repelente. Y esto es... ¡Semilla Milagro! Esto está bien. Esto lo había leído, ¿vale? Esto está muy, pero que muy bien. Y ya estamos. En teoría está la salida. Vale, ok. Pues... Eh, aquí hay más combates y movidas. Pero voy a curar. ¡Pues salimos del bosque, chavales! ¡Fácil y sencillo! ¡Ostras, qué guapo esto! ¡Es verdad! Tío, decirme que este juego no es brutal con la mierda de 3D, 2D, en un juego de 2D puro... Que haya efecto de 3D brutal, o sea, brutal. Este nos daba la garra rápida, quiero recordar, perfecto. Nos viene muy bien para, yo creo, para el, el perrito. ¿eh? El perrito, puff, se va a llevar la garra rápida, pero seguro. Aquí está, se la damos. La semilla milagro se la podemos dar a Nico, porque así pega un poquito más fuerte. No tenemos otro que tenga ataques tipo planta, así que Nico, te la llevas fácil. Y la piel lunar y la raíz... Blah, blah, blah. Ahí se queda. Tú no me dabas nada, ¿no? En efecto. Vale, pues vamos a hacer el puente, chicos. Este puente, tío. Este maldito puente. El puente saeta. Es como... O sea, la definición de, de currada gráfica, ¿sabes? Decidme que esto en un juego de 2D no es una maldita pasada. ¡Hola, señorita! Creo que aquí no me dan nada. O sea, que tampoco tiene mucho sentido hablar. Mirad los coches, tío. Mirad... O sea, aquí coches de repente hay una autopista, ¿vale? No sabes de dónde pasa ni por dónde va, pero... Una autopista, mira, mira, mira, tío, mira, mira Barcos, tío Es que, es que, ¿cómo se curaron este juego, eh? ¿Cómo se curaron este juego normal que sea de los mejores de la franquicia? O el mejor, prácticamente, el mejor ¡Hola, crack! Buah ¿Qué? Mira, mira, mira qué planos, tío, mira qué planos Es que además, eh, si os fijáis, tío O sea, es que casi ni se ve el maldito personaje aquí ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? Pero es que es, es brutal es brutal. esto Es que es increíble. Yo flipo, ¿eh? Y pasamos por debajo ahora. ¡Oh, sí! Guapérrimo. ¡Hola, guapi! Es increíble. Eh, estos juegos mola mucho disfrutarlos así, ¿eh? Mola mucho. Son, son una maravilla tecnológica para el momento. Yo mmm, no los valoraba tanto como los valoro ahora y en su día, quiero decir. Pero ahora es que... ¡Pua! Brutal. Pero brutal. ¡Hola! Y ya está. Salimos. Y esto, chavales... Esto es ciudad porcelana. Vale. Y aquí está el mapa, ¿no? En teoría por aquí nos dan cositas, eh. Hay que investigar muy bien la ciudad porcelana, chicos. Hola, señor. ¿Tú me dabas una piedra evolutiva? Eso es. ¿A cuál de ustedes te gustaría evolucionar? Eh, pansaje. Que es el que tenemos. Supongo. Piedra, hoja. Ahí está. Bueno. Eh, lo podemos evolucionar, no lo voy a evolucionar todavía Porque todavía le queda mucho por levelear y tal Y tenemos que mejorar en ataque especial, esas cosas Tío, qué pesado, pero me dan la turra hasta aquí Es que no entiendo nada Vale, chavales, pues he estado mirando la guía Y en teoría, según la guía eh, Lo primero que tenemos que hacer en esta ciudad Además de haber conseguido la piedra que ya hemos conseguido Es entrar aquí, ¿vale? Porque aquí hay como en plan un desafío De luchar contra mazo-entrenadores Y... Y este limpiador, cuando vences a todo el mundo, te da el repartir experiencia. Por fin, chavales, por fin. Esto nos puede servir para después liberar al Drillbur o al, al... ¿Cómo se llama? ¡Joder, Timbur! ¡Sí! Me acordé. Perfecto. ¿Este quiere algo? Creo que no, ¿no? Espabila, espabila tú. Pues mmm, subimos, ¿no? Vamos a hacer el reto... Supongo que con estos pokés lo podemos hacer bien Además le peleamos un poco a Havix Ambrosio ahora tiene garra rápida Nico tiene... Yo creo que podemos reventar bastante fresco aquí, ¿eh? Bastante fresco Y de paso preparamos el gimnasio Que el gimnasio está a nivel... A nivel 23, ¿vale? Así que... Let's freaking go Nivel 46 Y ahora aquí hay una chica que... como bueno, todos quieren luchar Así que vamos a ir luchando poco a poco Pero eso sí Voy a ir a curar si hace falta, ¿eh, chavales? Tampoco me quiero complicar Gerdier Perfecto, que no tenga intimidación ¡Que no tenga intimidaciones! Oh, ¡Qué asco! ¿Lo mato igual? Vamos a comprobarlo, chavales. Vamos a comprobar cuánto de OP está nuestro Havix. Empujón. Más de dos golpes, obviamente. Uno, dos... ¡Ojo, eh! ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! Rastreo. Vale, rastreame esta. Empujón. Y lo siento mucho, Jardier. A tu casa. Dos golpes, tío. Puede hacer hasta cinco y hace dos el cerdo. Y sube al 22. Perfecto. Qué fresco, qué frescazo. Qué frescazo, ¿tú quieres luchar? No, ah, este no. Este no, ¿me da? ¡Oh, que me da Veloz Balls! Vale, chavales, chavales, chavales, chavales. Veloz Ball es súper clave, ¿vale? Y me da tur turno Balls. Tío, me gustaría poder comprarlas más que me las regalen. ¿Cuántas me ha dado, tío? ¿Cuántas me ha dado este pavo? No, guardar, bueno, guardar sí, pero pero, pero no Tres Veloz Balls y tres Turnoballs Tío, ¿dónde se compran las Veloz Balls? Lo tengo que mirar, ¿eh? Lo tengo que mirar porque es súper clave Voy a guardar ya que estamos Pero, ostras, las Veloz Balls, tío Qué claves A ver, tú, crack, ¿quieres luchar, no? Venga, va, otro combatillo encanta conocerte, presento a mi amigo Pokémon Que es otro jardier ya verás Timbur, bueno, Timbur Timbur es bien ¿Lo matamos de un Nitro Carga? O de un empujón, vamos a empujón Va, haz más de dos, Javis Javis, más de dos, por favor Uno, dos, tres Vale, bien, bien, bien, bien, bien Bien, bien, bien, bien Vas mejorando Vas mejorando Patada baja Pum, somos un tanque Somos un maldito tanque Nitrocarga Debería matarlo, ¿vale? O sea, esto si no lo mata ya me retiro de la vida Perfecto, perfecto Estamos muy bien de nivel Estamos muy bien reventando Vale, vencido ¿Esto qué es? Revivir ¡Wow! ¡Qué utilidad todo para esta mierda! Si da gusto, vamos allá, otro combatillo. Basta con decir que soy científico para que la gente me tome como un tipo set. Error de sociedad not found. Un Pokémon, Roggenrola. Vale, Rola, empujón, defensa especial. Súbete la defensa especial todo lo que quieras. Que yo tengo empujón y de tres golpecitos, ¡pim, pam, pum! Pa tu casa. Fácil. Easy peasy. ¡No puede ser! Sí puede ser. Crack, crack. Hay que luchar contra todos, tío. Qué desastre, ¿eh? Qué desastre. Tres pokés. Vasculin. ¡Basculame esta! Es que todos los nombres dan pie a ese chiste, tío. Eh... Empujón. Ostras, mordisco. Espérate que... Me he columpiado un poco aquí, ¿eh? Me he columpiado un poco aquí. Que Vasculin es más rápido. Vamos con sofá. Vamos con sofá. Que no quiero líos. Mordisco. Menos mal que he guardado antes, tío. Menos mal que he guardado. Aquiet, cuidado. Cuidado. Eh... Vale, mátala de un golpe, Sofá, por favor. Mátala de un golpe. Me está dando problemas el básculo. ¿Un PS en serio? Y ahora no tengo ataque rápido, tío. ¿Dónde bol, tío? ¡Ahí está, soy más rápido! ¡Vale! ¡No ha hecho Aquayet! ¡No ha hecho Aquayet! ¡Perfecto! Perfecto, me cago en Sampito Pato, primeros problemas, tío, en esta mierda de reto. Me cago en Sampito, Pete. Vale, eh, sube. Uff, que bien, qué bien. Javi y aprender a desenrollar. Pues es clave para el tipo bicho, eh. A ver, tengo nitrocarga, pero voy a quitar el látigo, tío. Látigo como que me da asco ya, a nivel veintitantos. Desenrollar, perfecto. Y otro. Otro basculín. Eh... Qué miedo me da esto, eh. Voy con Ambrosio para intimidar, tío. Es que no quiero problemas, eh. No quiero problemas, intimidamos. Estupendo. Golpe ca. Me podía haber matado fijo, tío. Me podía haber matado. Eh, Mordisco, va No soy más rápido Una pena Pero si, si usa la garra rápida Que estaría muy bien Puedo ser más rápido Pero no, no, no llega No llega a esa garra rápida Mordisco ¿Y mordisco? Tampoco llega a la garra rápida Una pena Pues ya estaría Fácil Fácil pero con miedito, eh Sofá sube al 23 Nice Basculin Basculin Tiene tres tío Represalia. Ya se acabó la tontería Guardia baja Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado Vale, uff Tío, me da un miedo esto. Este no está intimidado, ¿eh? Uf, casi. Repesalia. ¡Oh, rápida! ¡Nice! En el mejor momento, porque pensaba que, pensaba que me podía matar, tío. Estaba acojonado, ¿eh? Un crítico y los huevos aquí. Los huevos aquí. Ahí estamos. Y suba al 22. Joder, Ambrosio. Es que eres Dios en la tierra, hermano. Dios en la tierra. ¡Impresionante! Gracias, cara. Joder, este ha sido el peor, ¿eh? Este ha sido el peor. Voy a ir a curar, tío. Sé que, queda, sé que queda el científico, pero voy a curar Es que no, no me la juego Pues venga, el último combate, chavales Yo me encargo del desarrollo, gracias por venir ah, no Periscopio ¡Lol! Esto es buenísima Esto no lo había leído No sabía que me daban el periscopio Vale, eh, esto es clave mm, Voy a dárselo a alguien, obviamente La pregunta es a quién Me rentaría que lo llevase sofá, yo creo O W Nada, vamos a dárselo a sofá porque eh, Sofá lo estoy usando mucho Y tiene nitrocarga, que para el gimnasio nos puede venir bien Y ni tan mal Vale, pues vamos al siguiente, chicos Piso, ¿cuál? 54 Sé que el capítulo está quedándose un poquito largo Porque está haciendo un montón de cosas, pero realmente al final No es para tanto, ¿no? A ver, objetillo hiper ¡Oh, oh! ¡Hiperpoti, chavales! ¡Hiperpoti! Venga, va, combatillo ¡Hola, crack! Un poke ¡Sigwaddle! Ojo, Sigwaddle, ¿eh? Esto ya es preparación de gimnasio Nitrocarga Directo Adiós <risa> Lo tienes complicado haciendo eso, chaval Mola mucho este juego porque los combates como que tienen Tienen objetillos, ataque X, no sé qué Directo, que si una poción Tío, es como que está más elaborado Estrategias buenas Tres Pokés Panzer Vale, serán los tres monos entonces Desenrollar Pogoblón No lo mata Calcinación <risa> ¡Qué basura! Desenrollar hasta luego. ¿Qué más tiene? Pampur, cuidado. Cuidado que estoy atascando a desenrollar. No, vale, no lo falla. Lo tiene que matar de un golpe. Lo tiene que... Menos mal. Menos mal que no lo ha fallado, chaval. Y se viene el panzaje. Este muere de un golpe también, ¿no? Porque ya este desenrollar es, es el, el, el nepe. ¡Uh, uh, ¡Uh! ¡Este se lo come! ¡Pum! ¡Qué guapo, tío! Me mola desenrollar, eh. Me mola bastante. Y sube al 24. Uf, nuestro starter está chetadísimo. Chetadísimo, chaval. Chetadísimo. Y por aquí tenemos al, a este hombre, ¿no? Ah, tú eres la persona que me conté en la entrada. Ya es tu dolor que haya llegado hasta aquí. Sin embargo, yo soy el más fuerte. O sea que ahora... Ah, vale, hay que enfrentarse a él. Vale. Nos enfrentamos a este. Pensaba que había que luchar contra todos los demás. Así que creo que no. Esto es bueno. Dos pokés. Y son Trubis. Bueno, Trubis no me gusta, no me importaría no capturarle. O sea, Perdón. <risa> No me importaría capturarle, ¿vale? Porque me parece un buen Pokémon. Eh, Nitrocarga, vamos a ver. Aquí ya desenrollar no renta tanto. Por si acaso tiene algo bueno detrás. Nitrocarga. Uff, uff, qué sexy. Qué sexy. Residuos, no me envenenes. No me envenenes, cerdo. Vale, perfecto. Nitrocarga. Ahí se lo coma. Y queda un Poke. Le queda uno. Pase el más fuerte. Minchino. ¿Tendrá encadenado este minchino? Empujón. Empujón. Ahí lo llevas, ahí lo llevas. Soy más rápido. Uno y dos. Pues para ser el más fuerte es el que menos problemas me ha dado. El de los Basculin ha sido el mayor problema, ¿eh? Cuidado con los Pokémon de tipo agua, chavales. Mucho cuidadito. Ahí te lo llevas. Pichón. Y este ahora, en teoría, nos da el repartir experiencia. ¡Woo! ¡Naisu! ¡Naisu! Esto nos viene, vamos, de locos. Compañeros, pues vamos a dejar por aquí el episodio. Me gustaría que dejáis un super like de comprito no, apretar ese botón como si no hubiera un mañana. Y después vamos, o sea, en el siguiente capítulo vamos a por el gimnasio de tipo bicho. ¡Qué ganas tengo, hermanos! ¡Qué ganas tengo! Tenemos un equipazo. Hoy hemos tenido nuestros sustitos, nuestras cositas. Pero vamos, viento en popa. Hermanos, dejad un super like y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao!